Ha aprendido mucho sobre la manipulación sobre, sobre los individuos. <risa> él ha hecho un diplomado que lee como una maestría. Y te pone en el relí. Entrégale todo el espacio de amado a Francis para que tenga mucha oportunidad de hablar. Y él se lo ha cogido él solo. <risa> <risa> <risa> eh, me... va, va aprendiendo. Miren, obviamente que nosotros no podemos ser ajenos ni tapar el sol con un dedo sobre todo cuando se plantea de que nosotros estamos presentando en San Francisco de Macorís una verdadera dificultad en la limpieza y ornato de la ciudad por múltiples factores y que no dejo de, de llamar la atención que aparte de los factores que inciden directamente en el problema como ha sido la reparación, larga reparación, del camino hacia el vertedero, el aumento de, las, de los barrios, la incidencia de desechos producidos por la industria en San Francisco de Macorís y sobre todo por el comercio y aquellos clínicos que no están dentro del convenio que, que tiene. Móvil Soluciones, pero a la vez ellos lo cubren. Ellos cubren una serie de, de recogidas de basura de distintas entidades que no correspondería legalmente a Móvil, sino al ayuntamiento <coughs> creando una unidad, si es para desechos clínicos, una unidad especial que le da un trato al manejo de esa basura con su destino final pero realmente hay que reconocer que Móvil Soluciones tiene, la ha tenido la obligación o se ha comprometido a que no solamente sea la la basura de hogar sino que lo ha hecho y lo ha asumido todo ahora en el punto que nos encontramos, debe existir una verdadera unión entre ayuntamiento y la empresa. Y le he referido al propio alcalde como un aporte de que él no debe asumir las posiciones de defensa en principio, no solamente porque él tiene ocupaciones diversas, sino porque hay un departamento que yo he dicho que se llama ornato y limpieza. Uno supone que el que está ahí es el que le va a llevar el día a día a la alcaldía de lo que está sucediendo en la ciudad y la garantía de la limpieza y el ornato en la ciudad. Eso es lo que se llama ornato y limpieza y un funcionario ejerciendo la función para la cual se le ha colocado. Ese mismo funcionario, aparte de, de, de diseñar el ornato y la limpieza de la ciudad desde su departamento y con el personal que dirige, rendirle un informe a la alcaldía, y la alcaldía debe estar vigilante del cumplimiento de ese funcionario. Pero a la vez este funcionario es el garante del cumplimiento de la empresa para lo cual fue contratada. Y aquellos lugares donde operan los recolectores o los barrenderos de la ciudad, el ayuntamiento tiene los equipos y entre ellos hay que reconocer que fue una buena idea implementar implementar las motos, los motores de recolección porque estos pueden accesar o recoger aquellos que el camión no recoge. De esa planificación yo creo que debemos de procurar que tengamos resultados deseados y donde se beneficie toda la ciudad. Es una simple sugerencia que le he hecho al alcalde pero me gustaría, y lo anuncio, que estaré acompañando al alcalde en estos temas con el propósito de ayudar a agilizar o desenvolver el cumplimiento. Porque es de todos, el municipio, el ayuntamiento es de todos. Ahora, el alcalde tendrá que tomar medidas drásticas si no hay cumplimiento de esas normas o de esas de esas planes y con respecto a móvil una interacción constante del departamento de ornato y limpieza porque es a ornato y limpieza que le corresponde el compromiso vigilar planificar y atender los imprevistos que en el trayecto de las rutas se dé. Y eso es tan sencillo como, como supervisar. Cuando Ornato y Limpieza tenga esta proyección de ser el vigilante del cumplimiento de la empresa, porque el ayuntamiento al que él pertenece paga mensualmente un compromiso para la recogida, disposición final y manejo de la basura. Con respecto al ayuntamiento también, y estos casos que han venido hoy de los ex empleados, qué problema tengamos en la República Dominicana, que la política sigue permeando lo que hace tiempo la República Dominicana viene trabajando y es la de institucionalizar más el país y donde el servicio civil y carrera está basamentado en la entrega del servicio y la eficiencia del quien lo entrega. Pero también el Estado lo está garantizando a través del cumplimiento de estos servicios un empleado cada cuatro años termina siendo despedido termina siendo despedido sin tomar en cuenta la institución que debe que debe de asumir los pasivos que esto genera cuando usted vincula en el orden de hoy, institucional y constitucional, a un empleado, si no es por una falta grave o por un, por un plan de reducción que justifique la despedida, usted está comprometido como institución a cubrir los costes y los derechos adquiridos de estos y qué cosa tengamos en la República Dominicana, que no solamente tratamos de desprestigiar a quien ha estado en una nómina y que ha sido desvinculado solamente creyéndose que eso lo puede ayudar a eximirse del pago de esas prestaciones laborales y le crean un costo al ayuntamiento que no está previsto Exacto. en los presupuestos producto de la, del mal manejo de esos recursos humanos cuando lo desvincula. El hecho de la desvinculación se resuelve el problema político, llega una nueva camada pero a la vez, a la administración le crea, si usted no ha previsto esos costos, un problema jurídico que hoy está cargando el ayuntamiento y esta nueva administración, obligándolo a pagar sentencias, que en esta administración no crearon esos lodos o esos vientos para que den estos lodos. Eso es lo que pasa cuando no se comprende de bien administrar. Es mi consejo a los funcionarios cuando deciden de sustituir una persona por otra. Muchas gracias. Gracias.